Un cordial saludo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de plagio versus normas APA que generalmente en los contextos educativos se presenta siempre esa confrontación. Mi nombre es Humberto Amaya Alvear, y pertenezco a la cadena de ingeniería de sistemas de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería. Vamos a mirar qué es plagio. Eh, el diccionario de la Real Academia indica que el plagio es la acción de copiar obras o ideas ajenas Dándolas a saber como propias eh, En un documento que hace unos años el licenciado Manuel de la Vega Miranda en el 2012 eh, Compartió con la universidad eh, indica que el plagio es el proceso de hacer uso de ideas o palabras de una persona sin rendir el crédito de forma explícita de la fuente de la información. Quiero además de eso, traer una parte de la guía de actividades, del documento de la guía de actividades, que se coloca siempre en cada, una, en cada uno de los cursos, para que empecemos a reconocer la gravedad de lo que es el plagio. En ocasiones el estudiante sin saber, omite eh, la, la autoría de un texto, de un párrafo, y eh, comete el grave delito, ¿sí? o, la, o comete una falta grave en un contexto académico, que es el delito más grave que se puede cometer en un contexto educativo, eh, haciendo dicho proceso. Entonces, eh, en la universidad nacional abierta y a distancia, el plagio es una falta grave. Es importante que el estudiante entienda esta situación para que eh, reconozca eh, los efectos que puede llevar eh, lo que es el plagio. Quise destacar esto, el plagio, no existe plagio pequeño, plagio grande, no, sencillamente si usted no da el crédito a una frase, a un párrafo a un texto que utilizó, pues ese ese, ese párrafo, ese, esa idea pasaría a ser como autoría suya y eso normalmente es lo que se considera como, como plagio. Eh, otro elemento que quiero también destacar es este, esta frase donde indica que todo conocimiento se basa en los conocimientos de los demás. Nadie nació aprendido. Y por tal motivo, uno de, las, de los procesos para, para generar conocimiento es que usted se base en, en el conocimiento de los demás para poder avanzar en el suyo. Eso es muy importante. Esa situación hace de que usted debe ¿sí? de entender que cada vez que usted se base en un en un texto en una obra de otra persona, pues sencillamente haga la referencia adecuada y en este caso la universidad establece que eh, la norma que se debe utilizar son las normas APA. ¿sí? Eso es como a grandes rasgos la importancia de entender primero el, la falta grave que es el plagio para la universidad. Para eso la universidad ha dispuesto a la comunidad académica, estudiantes, profesores eh, un aplicativo llamado Turnitin. Este aplicativo permite medir el grado de autoría o permite medir el grado de plagio. Se espera que el, el grado o el porcentaje de plagio de un, de un texto ¿sí? esté por debajo del 15%. Algunas universidades establecen el 17, el 20. A nivel de maestría normalmente se establece que el nivel de plagio debe estar en... Mmm, menor al 12% si usted en su documento cuando usted utilice Turnitin lo pasa para medir el grado de autoría y, se, y encuentra que su documento está por el 15 por encima del 15% de plagio pues es necesario que em, empezar a mejorar dicho documento y esa es la razón del por qué este video entonces aquí les traigo algunos slim Sí, el lindon el de la universidad nacional abierta a distancia invita al uso de dicho de dicho aplicativo eh, hay un tutorial, un video tutorial del ingeniero Jorge Andrés Vivares Vergara también perteneciente a, a, a la escuela de ciencias básicas de tecnologías e ingeniería eh, donde explica la manera de cómo utilizar Turnit ¿sí? de la misma manera eh, Traigo a colación otro video que tiene mucho que ver con este, con el presente video que estamos haciendo, de cómo citar bien y evitar el plagio. Entonces, aquí también lo traigo para que eh, lo puedan observar y puedan em empezar a tener algunos referentes de cómo evitar el plagio. Entonces... Eh, en ese orden de ideas quiero compartir con ustedes un aplicativo llamado Plagiarisma, un aplicativo libre eh, que también permite medir de la misma manera el nivel de autoridad del documento o el nivel de plagio. Eh, este es el link del sitio, del sitio donde se encuentra el, el tutorial ¿sí? y tenemos también, o les presento también otro otro aplicativo llamado CIDA sim eh, que normalmente viene amarrado a, a la plataforma Blackboard, sí, Las personas que trabajan en alguna institución como el SENA o algunas universidades privadas están utilizando esta plataforma virtual y por ende este aplicativo viene anexo al, al mismo. Pero también usted lo puede utilizar independientemente y sirve también para el antiplagio. Es muy bueno. Además de eso, les traigo 14 programas antiplagio gratis. Aquí está el, el, aquí está el, el LIM. Este es el servidor de ese blog de Josefa Chim. Observen ustedes, donde su, su título es qué es un detector de plagio y cuáles son los mejores programas antiplagio gratis. Y este es el listado, trae qué es el plagio online de contenidos, que es un detector de plagio online. Y este es el título que les quiero compartir: cuáles son los 14 mejores programas antiplagio online y gratuitos del mercado. Está DoubleCheck, eh, está Plagiarisma, que ya lo habíamos mencionado, y así sucesivamente, algunos otros de libre uso, en los cuales pues los invito a que ustedes lo, lo evalúen para eh, poder utilizar algún aplicativo que les permita a ustedes valorar el grado de autoría y el grado de plagio que pueden tener sus documentos en, en tal momento. Vamos a lo que nos atañe. Eh, vamos a, a explicar qué es una cita, qué es una referencia y qué es una bibliografía. Son tres temas completamente diferentes que es importante que el estudiante los tenga en cuenta, que los identifique y que eh, entre en esa dinámica misma cuando pertenece a una comunidad académica de siempre eh, referenciar, para de siempre citar y referenciar para evitar eh, la falta grave que normalmente es el plagio. Entonces, vamos a mirar qué es citar. Sencillo es la acción de hacer referencia a la fuente teórica que ha dado origen a una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. Entonces cuando usted expresa el pensamiento o la idea de un autor o afirma eh, es necesario que usted haga referencia que esa idea es de, de, de alguna persona... Sí, por tal motivo es necesario que eh, ese proceso se diga claramente, y en tal sentido entonces se dice que usted debe citar, de acuerdo a las normas APA. Existen tres formas de citar, es, eh, la cita directa corta, que es una cita de menos de 40 palabras, eh, es una cita, una cita directa larga, que es una cita mayor a 40 palabras, y la cita indirecta que es el parafraseo de una idea de un autor. Esas son las tres formas de citar eh, que plantea las normas ZAPA. Vamos a mirar cada una de ellas. La cita directa corta, menos de 40 palabras. Las citas eh, directas cortas deben incorporarse dentro del texto y eh, encerrarse entre comillas. En el texto eh, se registra el apellido del autor, la fecha de la publicación del libro y el número de la página. Esos son los tres elementos a tener en cuenta para poder usted hacer una cita corta menos de 40 palabras. Vamos a mirar un ejemplo ¿sí? eh, de ellas para que usted pueda observar qué es una cita corta menos de 40 palabras. Por ejemplo, en el documento eh, del licenciado de la vega eh, dio este ejemplo, por ejemplo, Lavin, en 1986, observó que, y aquí viene la cita directa corta, porque viene entre comillas dobles, y al final, en la página de ese libro, donde toma dicho, dicha idea. Lo mismo, por ejemplo, aquí. Eh, observen ustedes que en el primer ejemplo, esta cita directa corta, es una cita directa corta, al comienzo, o sea, el autor se cita al comienzo y en esta eh, se han encontrado diferencias individuales en cuanto a la inteligencia emocional, eh, la cita es una cita directa corta al final. Son los dos elementos eh, a tener en cuenta cuando usted vaya a citar. Sí, lo mismo sucede aquí, en, me dice que en ocasiones no hay necesidad de colocar eh, el año entre comillas y por tal motivo aquí lo explica, 1988 Escarano y Walter encontraron que y aquí viene la cita textual, menos de 40 palabras, y al final la página a la cual hace referencia. ¿sí? Eh, vamos a mirar, vamos a hacer un ejemplo mmm, directa, directamente nosotros con respecto a la pregunta que, que en la primera tarea o en la primera actividad del curso que de, se dio. ¿sí? Dice: dice eh, ¿Cuál es el objetivo principal de las TIS? Eh, esa fue la pregunta que inicialmente en la actividad número uno o la tarea número uno se dio. Eh, y con base eh, en esa en esa pregunta, pues he tomado uno de los textos que el curso comparte para que se haga lectura del mismo. ¿sí? ese texto es el texto de Julio Cabero, Almenara, llamado Reflexiones Educativas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Eh, una vez que he leído yo ese texto, he tomado una idea muy sencilla, es esta, de todas de aquí. Esta es la que he tomado, ¿sí? y la he copiado, esa idea la he copiado aquí. Esta es la idea. ¿sí? Y con el fin de... Eh, de hacer el ejemplo de la cita directa corta. Entonces, de ese párrafo he tomado esta frase, la que está resaltado aquí, en diferente color, y la he planteado aquí, según reflexión de Cabero 2015. Mire que yo le hago una antesala, a la, a la que normalmente se acostumbra hacer eso, una antesala de la idea para como conectar, hilar, ¿sí?, la idea con el tema que vamos a tratar. Entonces, eh, dice, según eh, reflexión de Cabero, 2015, la innovación no se consigue, bla, bla, bla, bla, ¿sí? Hasta aquí, hasta en eh, nuevos escenarios formativos y comunicativos de la página 21. Mire que esto es lo que yo he copiado, ¿sí? Tal cual, entre comillas dobles. Y por, al final le digo, por tal motivo, bueno, aquí me faltó las comillas dobles, las comillas dobles deberían de venir aquí. ¿Sí? comunicativos, por tal motivo es necesario crear estrategias y continúo, por ejemplo, ya en este caso, continúo con una idea propia como afirmando o no afirmando lo que la idea presenta, eso es una cita directa corta al comienzo del párrafo, mire que al comienzo del párrafo estoy dando crédito, estoy citando al autor de la idea, ¿sí?, esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a mirar otro ejemplo donde se establece la cita directa corta, pero al final del párrafo. Entonces vuelvo y tomo el mismo ejemplo, eh, doy, doy eh, con base en la pregunta, voy a dar respuesta, tomo el texto tal cual como está, y entonces dice, digo, es necesario tener en cuenta que la innovación no se consigue con la novedad, ¿sí? y al final, ojo, abro comillas dobles, cierro, aquí debería cerrar comillas dobles y, y decir que eh, la referencia sería cabero, coma, la, el año y la página. Normalmente cuando eh, usted está leyendo un documento y encuentra número de página es porque usted está haciendo una, dire una cita directa, bien sea corta o larga, eh, normalmente siempre se coloca el número de página, esto marca diferencia cuando yo estoy haciendo una cita parafraseada, ¿sí? que es muy diferente y que en la norma ZAPA no obliga a colocar el número de página, por tal motivo es necesario entonces que usted continúa con la idea, cita directa corta menos de 40 palabras, vamos a mirar la cita directa larga que es de, de más de 40 palabras, tiene una característica, que eh, se comienzan en una, en una nueva línea o renglón, en un bloque independiente, y en la misma posición como un nuevo párrafo. Cinco espacios desde el margen izquierdo en todos los renglones de la cita, a doble espacio y cinco comillas. Entonces vamos a mirar el ejemplo, vuelvo y tomo la pregunta, ahora sí tomo todo el párrafo, ¿sí? que es de, más, de mayor de 40 palabras, y lo planteo de la siguiente manera, como una cita directa larga, ...al comienzo del párrafo... ...o sea que al comienzo... ...o sea que al comienzo del párrafo... ...estoy citando al autor... ...entonces dice así... ...según reflexión de Cabero 2015... ...indica que... ...no debemos, no tengo necesidad... ...de colocar eh, doble comillas... ...aquí lo único que me hace falta... ...es el doble espacio... ...entre cada una de las líneas... ...para poder cumplir con la norma ZAPA... ...¿sí? ...y al final... ...del mismo... Coloco en la página donde se encuentra dicho texto. Esta es una cita directa larga al comienzo del párrafo. Vamos a mirarlo al final del párrafo. Entonces vuelvo y tomo todo el párrafo. ¿sí? Pero entonces le hago una antesala muy diferente a la anterior. Digo, según artículo de reflexiones educativas sobre las tecnologías de la información y la comunicación, TIT indica que pego completamente todo el párrafo y al final. Le coloco cabero, el año y la página donde se toma de dicho, dicho texto. Esta es la cita directa larga, más de 40 palabras. Vamos a mirar las citas indirectas, que es las que tienen mayor valor dentro del nivel de autoría cada vez que yo paso un documento por una aplicación antiplagio. ¿Por qué porque tienen un mayor valor? Primero que todo porque la función de los aplicativos antiplagios es buscar frases idénticas que se encuentren en otros servidores con, con relación al documento que se está evaluando y cuando no lo encuentran pues eh, inmediatamente lo que generan es un alto índice de autoría ¿ya? entonces en tal sentido las citas eh, las citas indirectas también tienen el nombre de citas parafraseadas o citas no textuales ¿a qué hacen referencia? consisten en producir la idea del autor expresándolo en otras palabras entonces ese es un es un alto grado de autoría porque la persona que parafrasea lo primero que debe hacer es leer el documento del autor, eh, posteriormente reconocer la idea que el autor pretende expresar y finalmente eh, en el documento que estoy trabajando plasmarla con mis propias palabras. Eso es un trabajo que en ocasiones eh, o al comienzo es difícil pero es importante que nosotros nos acostumbremos a parafrasear porque nos fortalece mucho en la lectura, nos fortalece mucho en el reconocimiento de ideas de, de diferentes autores y segundo, eh, nos obliga a escribir de acuerdo a, a cómo nosotros eh, concebimos la idea y eso nos lleva o nos obliga a escribir bien. ¿sí? Entonces, en tal sentido es de alto reconocimiento el que usted cite o parafrasee, perdón, que usted cite parafraseando la idea del autor. Entonces vamos a mirar un ejemplo de dicho tema, vuelvo y tomo la pregunta, vuelvo y tomo el párrafo y este sería el parafraseo. El objetivo principal de las TIT, de acuerdo con el texto Reflexiones Educativas de Cabero 2015, está orientado a brindar mediáticamente espacios que permitan la construcción de modelos de enseñanza. Página 21. ¿sí? Observen ustedes de que yo en este caso estoy utilizando una cita indirecta casi al comienzo o, a me, o, o en la mitad del de parafraseo de la idea. ¿sí? Es importante que eso se tenga en cuenta para que ustedes lo puedan, eh, lo puedan realizar y de así de esa manera eh, eh, entiendan el grado de importancia que se tiene cuando se, se le llama eh, se le llama la atención, indicando de que es necesario citar. Eh, ¿Qué recomiendo personalmente? El estudiante mmm, en ocasiones tiende a citar de forma directa, y mi mayor recomendación, hombre, trate de no hacerlo, y si de pronto, o le queda difícil expresar la idea, hombre, en un documento, por ejemplo, como en el trabajo de grado, que finalmente cada uno de los estudiantes de una universidad debe presentar, pues lo que le recomiendo yo es máximo en un documento de 70 hojas, 100 hojas, pues, parafrasee, perdón, eh, cite directamente dos, haga dos citas directamente el resto sean citas indirectas o parafraseadas para que su, su documento tenga un alto nivel de autoría. Entonces, en este caso, quiero eh, terminar con otro tema que es el, las citas de imágenes. Y aquí hago, quiero resaltar una nota que dice que no todas las imágenes de Internet son de, uso, de libre uso. Es importante que eso lo tengamos muy en cuenta porque eh, pareciese que, que todas las imágenes que se suben a internet eh, son de libre uso. No, no, por favor, hay, hay autores de imágenes que suben a internet y que dicha imagen tiene unos derechos de autor que no son de libre uso. Entonces, en tal sentido, nos vamos a, a afrontar o nos vemos en la obligación de afrontar dos temas que en un próximo vídeo voy a compartirles. Es... Qué características tienen eh, las licencias de copyright y cuáles son las características de la licencia de copyleft. ¿Sí? Eh, para no andar tanto en el tema, quiero resaltar solo que eh, la licencia de copyleft en Colombia establece el libre uso de recursos digitales eh, y que dichas licencias de copyleft en Colombia están regidas por las licencias Creative Commons. Para eso, sencillamente, pues aquí está el link. de... Eh, del sitio oficial de Creative Commons que en un próximo video pues les estaré explicando cada una de las licencias que se establecen eh, en Colombia como licencias Creative Commons que permiten eh, dar uso libre a, a cualquier recurso digital que esté en Internet, si ¿sí? condicionado a algunos elementos que se establecen. Entonces, con base en eso vamos a avanzar. Por ejemplo, aquí hay una, aquí hay una imagen supóngase que yo he utilizado esta imagen y esta imagen le estoy dando la fuente y estoy indicando de dónde recupere esto eh, esto es lo mínimo que se establece en una imagen de uso libre siempre y cuando sea una imagen eh, regida por la licencia creatives Commons. o cómo yo puedo lograr ubicar o identificar una imagen de libre uso entonces vamos a dar el ejemplo supóngase que que usted necesita una imagen. Entonces, en tal sentido, usted va a Google a Google Imágenes y aquí lo tenemos, Google Imágenes, para hacer la búsqueda. Entonces, eh, supóngase que usted todavía no ha identificado claramente y va, y va a cometer el error de utilizar una imagen que en un momento dado está licenciada por derechos de autor. Entonces, supóngase que yo digo estudiante, por ejemplo, estudiante animado, aquí está vamos a ver, qué me sale de estudiante animado, aquí me aparece una serie de, de imágenes que supuestamente creería uno que uno puede dar uso libremente a cada una de estas imágenes, sí, mírelas aquí aquí está, y que en algún momento pues usted podría decir ah bueno, eh, eh, esta, esta eh, cada una de estas imágenes yo puedo tomarlas sí, y utilizarlas como si fueran como si fueran de libre uso. Y es he ahí, he ahí donde está el problema, porque en ocasiones hay imágenes que no son de libre uso. Entonces, esa es la, la, la razón de, de por qué es necesario eh, tener en cuenta, vamos a mirar cualquiera de estas imágenes, ¿no? por ejemplo esta, miren, esta imagen de antemano mmm, es una imagen de derecho que tiene derechos de autor, y que aquí cada vez cuando yo la vaya a bajar, mire lo que me dice, tiene un valor de 2.75 centavos de euros. ¿sí? Entonces, son imágenes que en ocasiones uno diría, uy, pero ¿cómo así? Entonces, eh, por tal motivo, ¿cómo hago para mm, no tener dicho problema en un momento dado que yo vaya a utilizar una imagen? Por ejemplo, miremos esta, mire, estudiante, que pare pareciese que... que que es una imagen muy sencilla, ¿sí? pero entonces dice aquí, mire, estudiante de lectura, dibujo animado, divertida y carácter objeto aislado, tiene 70 centavos de dólar. ¿sí? ¿Cómo así? Entonces es importante que usted identifique claramente eso antes de ir a utilizar una imagen. Para eso entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evitarnos esa situación y cua cuando entremos, en, antes de buscar una imagen, pues aquí vamos en preferencias, despliego preferencias y buscamos búsqueda avanzada. Cuando yo le doy búsqueda avanzada, me aparece esta ventana, la cual debo de configurar para que solamente me indique aquí donde me dice derechos de uso, solamente muéstreme las páginas que se pueden usar o compartir libremente. Esta opción con esta opción yo inmediatamente puedo escoger las imágenes que me aparezcan que me aparezcan en el, en el buscador. Y por tal motivo, mire que yo he seleccionado esta, esta es la imagen, vamos a darla aquí. ¿sí? Eh, si quieres yo voy al sitio, al, al sitio donde aparece la imagen para tener una mayor información de, de dicha imagen y me dice que eh, chica estudiante sosteniendo una carpeta, es un dibujo de estudiante femenino de pie y sosteniendo el libro. Que la categoría de gente es objetos y que la licencia es de dominio público. Y esta, esta licencia de dominio público pues me permite a mí darle uso a esta, a, a esta imagen solamente dándole crédito al autor o, la, o al sitio donde aparece eh, la imagen. Entonces, ese es uno de los elementos muy importantes cada vez que nosotros vayamos a utilizar una imagen para nuestros eh, informes o nuestro documento como tal. Va. Entonces, finalmente, ¿qué es referenciar y qué es bibliografía? Son dos palabras que de pronto podemos confundir y es importante que nosotros la tengamos. Arranco con la última, ¿qué es bibliografía? La bibliografía es la descripción de cada uno de los trabajos, artículos, libros, páginas, web que sirvieron de fundamento para realizar un documento, aunque no hayan sido citados en el texto. Ejemplo, supóngase que usted, con base en la pregunta que se hizo eh, en la tarea 1, Usted empezó a, a consultar libros, páginas web, artículos y de todas esas eh, consultas que hizo, hizo aproximadamente unas 10 consultas de libros, de artículos, de libros, de páginas web. Hizo 10 consultas. Pero de esas 10 consultas solamente encontró, eh, solamente usted encontró la, la lectura de Cabero. Esta, la que tenemos aquí. ¿sí? De esas 10 consultas que usted hizo en la página en el sitio web. Usted solamente encontró esta, que le sirve para dar respuesta a la pregunta que se que se planteó. Entonces, si a usted le estuvieran indicando que coloque la bibliografía, entonces usted podría colocar los 10 los 10 textos que usted consultó, aunque de esos 10 textos solamente uno le aporta la construcción de la respuesta a la pregunta, usted puede colocar los 10 textos, ¿sí? aunque en el, en el en la respuesta usted solamente haya citado un documento o un autor, ya, de los 10 que usted consultó, eso es bibliografía. Pero las normas APA establecen que usted no debe hacer una bibliografía, usted lo que debe hacer es usted lo que debe hacer es una referencia. Usted debe de referenciar. ¿Y qué significa eso? Que usted consultó 10 textos. De esos 10 textos solamente le sirvió uno, ¿sí? Para dar respuesta a la pregunta. Por tal motivo en la respuesta usted solamente cita un documento. Y finalmente como referencia bio, bibliográfica, referencia por favor, bibliográfica solamente puede eh, describir el texto que le aportó a la construcción de la respuesta. Entonces esa es la diferencia de lo que es referenciar y de lo que es bibliografía. En la bibliografía usted puede colocar todos los textos que usted haya consultado y que hayan o no hayan aportado a la construcción de su documento versus referenciar o, o referencias bibliográficas que es donde solamente usted coloca los textos que hayan aportado a la construcción de su documento. ¿Sí? Entonces, ese, eso es importante tenerlo en cuenta para que cada vez que usted vaya a hacer un documento, sepa qué es bibliografía y qué es referencias bibliográficas. Bueno. Ahora, en tal sentido, entonces, solamente nos atañe indicar que la gran mayoría de los textos son documentos electrónicos, o sea que usted hace las consultas siempre en internet y encuentra artículos, libros, revistas o sitios web que le están aportando a usted a la construcción de un documento o en, en el caso específico a dar respuesta a la pregunta. Entonces aquí tenemos eh, la referencia de dos documentos electrónicos y lo fundamental es que Siempre va a estar un link, siempre va a aparecer en la ref en la referencia un link de la fuente de donde usted recuperó dicho documento. Quiero indicarles algo muy fácil. Por ejemplo, mire, yo tengo este documento, ¿sí? Este documento, mire, un documento que me permitió a mí dar respuesta a la pregunta. A la pregunta temática de la tarea número uno. Entonces, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo es el título del documento? Reflexiones educativas. ¿De quién? De Julio Cabero. Y empiezo a buscar en el documento y me encuentro al, al final de pie de página. Eh, el, la dirección, la URL donde se puede recuperar el documento. La fecha en que nació el documento. ¿Sí? Y eh, el autor como tal. Entonces, esos son los elementos que yo necesito. Por tal motivo, en el, en el documento que yo voy a trabajar... Supóngase que es un documento Word, aquí está, Mírenlo. supóngase que este es el documento Word que yo voy a trabajar y que yo voy a generar la voy a generar las, eh, la cita bibliográfica, entonces es muy sencillo, me voy a referencias en Word, ¿sí? le digo administrar fuentes, me aparece una ventana que me va a permitir poder administrar las fuentes y le digo que voy a administrar una fuente, una referencia bibliográfica nueva, aquí está, ¿sí? Y, y entonces él me dice, tipo de fuente bibliográfica, entonces me dice si es un libro, si es una sesión de libro, artículo, revista, y si es un informe, si es un sitio web, si es un documento de sitio web, si es un medio electrónico, un arte. Entonces yo le digo, no, es un documento del sitio web, mírenlo ahí. Y me dice que, autor, ah bueno, yo ya sé cuál es el autor, entonces le digo editar, y en ese entonces me, me dice que, apellidos, entonces yo inmediatamente cojo y copio ¿Sí? Cabero Cabero Almenara o Cabero A sí dejémoslo así y el nombre Julio listo mire. Julio y le digo agregar y aceptar ¿sí? y ya me queda ya me queda el autor ahora el eh, nombre del sitio web pues aquí estoy colocando el sitio del artículo cómo se llama entonces se llama Reflexiones educativas sobre las tecnologías de información y comunicación, en este caso TIT, miren, ¿sí? Ahora, nombre del sitio donde yo encontré ese documento, pues ahí también en el documento del artículo me aparece, se llama tecnología Ciencia Educación, ¿sí? Y le digo TCI Educación. Ahora me dice que el año, entonces el año es 2015, ¿sí? Que el, el mes es mayo y el, el día, pues yo le precoloco primero. Ah, que la URL, entonces la URL es wwwtecnología ciencia-educacion.com ¿sí? Si necesita de pronto eh, indicar la fecha, en el, de la fecha en que se recuperó el dicho, el dicho documento o que se tomó dicho documento, entonces pues aquí está, año en que se realizó la consulta, pues le digo 2019 mes, le digo por ejemplo febrero y la fecha le digo 4 aquí están todos los datos sí, que me está pidiendo para poder hacer una referencia biográfica al estilo APA. Ya la hice. Sí, aquí está, aquí aparece entrada biográfica. Observen ustedes. Miren la que que está cabero. Sí, eh, Almena Julio, primero de mayo de 2015, Reflexiones y le digo cerrar. Bueno. Ya eso lo puedo hacer con cada uno de los documentos, ¿sí? Que me aporten a la construcción de la respuesta en este caso, o a la construcción de un documento que yo previamente esté realizando. Cuando ya tenga todas la, toda las eh, la, los referentes bibliográficos, pues sencillamente vengo aquí a Bibliografía, despliego y le digo que yo voy a colocar las referencias bibliográficas que me han aportado a la construcción de dicho documento. Doy clic aquí e inmediatamente me aparece ¿sí? la referencia bajo el estilo de Norma Zappa, mírelo aquí, ¿sí? Entonces, eh, esta es una manera, ahora sencillamente, usted puede ya tranquilamente despreocuparse de cómo hacer eso, porque Word automáticamente lo hace. Además de eso, se lo muestra en orden alfabético, que es uno de los requisitos que se, se plantean en normas Zappa. Bueno, entonces, eso mmm, es lo que les quería mostrar, con respecto a lo que son las referencias y lo que es la, bio, la bibliografía. Eh, y finalmente, pues, agradecerles mucho e indicarles que en este link, voy a colocarles en la parte inferior del video este link, y en este link ustedes van a encontrar todo el material de consulta que eh, utilicé para poder realizar dicho video. Además de eso, eh, una copia de esta presentación que estoy haciendo, para que la tengan ustedes como referencia el video que puedan en un momento eh, servirles para la construcción de, de las citas y las referencias bibliográficas. Les agradezco mucho la atención, nos vemos en una próxima.